Respecto a Toque de Queda, el día de ayer fueron detenidas 56 personas. A la fecha, desde la instauración de esta medida, llevamos un total acumulado de 1.429 personas detenidas. Respecto de los puntos preventivos sanitarios, el desglose es el siguiente. En el Peaje Quinta, 1.007 eh, vehículos controlados. En el Peral, 378. En Gualañé, 555. Talquita, 970, la posada 943 y PEV 2000, perdón, 224. Eso hace un total el día de ayer de 4077 vehículos controlados. Y a la fecha desde el inicio del control de los controles de salud preventivo llevamos un total acumulado de 142402 vehículos. Respecto de salvoconductos en las 24 horas, las últimas 24 horas fueron solicitados 527 y el acumulado en formato físico y digital son, hacen un total de 27.954 salvoconductos. Finalmente, en el paso Pehuenche no se registraron movimientos el día de ayer y llevamos un acumulado de 539 ingresos. Le pregunta ¿cuál es el siguiente paso en términos de orden público y seguridad? Bien, muchas gracias. Eh, bueno, el, el siguiente paso, obviamente, como lo he dicho otras veces... Eh, tiene directa relación con las medidas de la situación sanitaria que tenemos en la región ¿ya? Los pasos a seguir o las medidas preventivas a tomar eh, Aparte de las actuales puede ser eh, la aduana sanitaria La cuarentena que puede ser total o parcial Tanto en alguna ciudad, una parte de una ciudad, una comuna, provincia o incluso la región Y los cordones sanitarios ¿Ya? que en el fondo impiden el ingreso o salida de cualquier persona. Y finalmente, también tenemos la medida del toque y queda, que puede ser eh, parcial, como lo tenemos en estos momentos vigente, o también con una ampliación de horario, o finalmente un toque Ikea queda total de las 24 horas. Esas son las medidas que podemos adoptar.